Te saluda el profesor Mario Héctor bogel Vamos a hablar de planeación estratégica institucional. Toda organización y empresa tienen dificultades. Algunas dificultades son presentes y se las resuelve con objetivos operativos en el POA, Plan Operativo Anual, o en el Plan de Negocios. También hay dificultades que son futuras riesgos futuros o amenazas futuras, y estas, junto con las oportunidades futuras, se las resuelve con objetivos estratégicos en el PEI, en el Plan Estratégico Institucional. Todos conocemos la diferencia entre el POA, Plan Operativo Anual, Plan Mensual, Actividades, Tareas Diarias o Plan de Negocios, y el PEI, Plan Estratégico Institucional. En el POA, Plan Operativo Anual o Plan de Negocios, se encuentran los objetivos operativos, o sea, estos objetivos que son de corto plazo, que se ejecutan todos los días, todas las semanas, todos los meses, que dependen de las operaciones de la cadena de valor y que están vinculados con la misión de la empresa o de la organización pública. ¿estás de acuerdo? en el PEI, en el plan estratégico institucional se encuentran los objetivos estratégicos o sea, objetivos que se van a ejecutar en el mediano y en el largo plazo que dependen de la estrategia y que se vinculan con la visión ahora voy a presentarte algunos objetivos Presta atención, porque te voy a hacer una pregunta. Te voy a preguntar, ¿los objetivos son de corto plazo, que se ejecutan todos los días, toda la semana, todos los meses? ¿O son objetivos solo de mediano y de largo plazo, cuyo logro se va a dar recién dentro de dos o tres años? Pues bueno, presta atención porque aquí te coloco los objetivos. Reducir gastos, ¿tú crees que es un objetivo cuyo resultado recién se va a lograr dentro de dos o tres años? ¿O es un objetivo que se tiene que lograr esta semana, este mes, este trimestre o este año? ¿Es un objetivo entonces de corto plazo o es un objetivo de largo plazo? Lo mismo para aumentar los ingresos. Para satisfacer al cliente, hay que satisfacerlo ahora o recién dentro de dos o tres años. O satisfacer al alumno, si es una universidad o al usuario, si por ejemplo es una organización pública. Mejorar los procesos, ¿hay que mejorarlos ahora o hay que mejorarlos recién dentro de dos o tres años? Capacitar al personal o al docente o al gerente. Incorporar tecnología. Bueno, concretamente, estos objetivos, ¿qué opinas? ¿Son de largo plazo y hay que lograrlos dentro de dos o tres años? ¿O son todos objetivos operativos y de corto plazo? ¿Qué piensas? Bueno, para mí, todos dependen de las operaciones. Todos son objetivos de corto plazo. Todos son operativos todos pueden estar en el plan de negocios. Ninguno de ellos es un objetivo estratégico, ni de mediano ni de largo plazo. La planeación tiene dos grandes motores. Por un lado tenemos el POA, el Plan Operativo Anual o Plan de Negocios, y por el otro lado tenemos el PEI, el Plan Estratégico Institucional. Mira, y que un avión. Queremos tomar un avión y el avión va a decolar, va a levantar la altura y nos va a llevar a un destino. Ahora, te pregunto. Si el avión tuviera un motor atrofiado, ¿tendría la misma potencia? ¿Qué opinas? A ver, los aviones están preparados. ¿Pueden decolar aunque sea con un solo motor o pueden aterrizar con un solo motor? Pero la pregunta es, ¿tendría la misma fuerza, la misma potencia? Esto es lo que le pasa a muchas organizaciones. Numerosas organizaciones no tienen objetivos estratégicos y en el motor PEI, Plan Estratégico Institucional, tienen objetivos operativos confundidos como si fueran objetivos estratégicos. O sea, tienen dos veces objetivos operativos. Los tienen en el plan de negocios o en el plan operativo y los tienen en su plan estratégico. De esta manera, la empresa no tiene objetivos estratégicos y aunque es rentable, funciona, entra dinero, pagan lo que tienen que pagar, hay rentabilidad, está creciendo el 50% de su potencia porque solo ejecuta objetivos operativos. Mira, 9 de cada 10 planes estratégicos no tienen objetivos operativos. Y si quieres demostrar lo que estoy afirmando, haz lo mismo que hago yo. Entra a Google y escribe plan estratégico. Yo lo hice. Abrí 27 planes estratégicos. Bueno, hay 4.910.000. Pero yo abrí los primeros 27. ¿Y qué encontré? Que 9 de cada 10 planes de universidades, de organizaciones públicas, de grandes empresas, de pymes también, todos sus objetivos son operativos. No tienen objetivos estratégicos. Compruébalo de dos maneras. Mira ahora el plan estratégico de tu propia empresa. Anímate a hacerlo. O mira el plan estratégico de alguno de tus clientes si eres consultor. O entra a Google y escribe plan estratégico. En cualquiera de los casos vas a comprobar que nueve de cada 10 empresas solo tienen objetivos operativos, solo les va bien por el 50% de su potencia. ¿Y por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué crean solamente objetivos operativos en su plan de o objetivos de plan de negocio dentro del plan estratégico? ¿Por qué? Porque solo analizan el pasado o el presente, pero no analizan el futuro cuando van a realizar un plan estratégico. Por ejemplo, analizan únicamente el, la matriz de Gorazov, el análisis PES, el análisis de Porter, la matriz de BCG, la matriz de análisis FODA o DAF. Todas son matrices muy importantes pero para el plan operativo o para un plan de negocios. Todos miran lo que hoy está la organización o lo que pasó, pero no miran lo que va a pasar, no analizan el futuro de la organización. Y el plan estratégico no es para hoy, es para el futuro. Una empresa que no tenga objetivos estratégicos no ejecuta su visión, no crea su futuro, solo se enfoca en el cortoplacismo. aunque tenga un plan estratégico, con objetivos operativos disfrazados de estratégicos. Repito, es como el caso del avión, sin objetivos estratégicos, la empresa está avanzando. Como un avión puede decolar con un solo motor o puede aterrizar con un solo motor, la empresa puede funcionar solo con objetivos operativos, pero avanza el 50% de su potencia. Le va bien los resultados, pero el 50% de su potencia de crecimiento no se puede lograr lo que no se planifica y no se planifican objetivos estratégicos mira si este es el caso de tu empresa la buena noticia es que tienen mucho más para seguir creciendo y para aumentar sus ingresos y su rentabilidad si agregan verdaderos objetivos estratégicos y si eres consultor es el caso de tus clientes. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Mira, yo utilizo FODA matemático, pero lo utilizo solo en el FODA, en el plan operativo anual o en el plan de negocios. Yo no utilizo el FODA en el plan estratégico. ¿Por qué? Ya lo dije antes. Es solo una foto del FODA el estado en el que se encuentra la organización, solo analizas el presente o el pasado, no el futuro. No es útil el FODA para analizar el futuro. Cuando tú listas una oportunidad, listas la que hoy conoces. Cuando listas una fortaleza, listas la que hoy conoces. Cuando cruzas, o fa, do, da, cruzas lo que hoy conoces y al cruzar creas un objetivo de hoy pero que va a dar resultado dentro de dos o tres años eso es ilógico o apostarías tu sueldo esa oportunidad que va a poder esperar a ti dos o tres años yo no apostaría el mío y para el plan estratégico yo utilizo la matriz WIC-SIGNAL las débiles señales que me permiten descubrir oportunidades futuras que hoy no existen, amenazas futuras que hoy no existen con las que puedo crear verdaderas ventajas competitivas y crear luego objetivos reales, estratégicos. Yo sé que la palabra weak signal para muchos profesionales aún es desconocida en países de América Latina, no es así en el resto del mundo. Hay más de 11.000 artículos publicados en Google Académico sobre el concepto de Wixignal. Yo hace más de 20 años que vengo estudiando esta materia y estos artículos. Hay demasiada bibliografía sobre el tema. Por ejemplo, Igor Ansof, por ejemplo, Porter, por ejemplo, Blanco, Chu, en libros que hablan de ambiental escaneo, el arte de escanear el medio ambiente, las señales débiles, los will call en el futuro, las señales débiles, los weak signal, etc. Etcétera, etcétera. Biblioteca tiene más de 70 libros sobre esta temática. Hay profesionales que escriben sobre estos temas y se destacan, pero en América Latina no son leídos. Hablo de Michael Porter. Sí, todos leemos las ventajas competitivas y, y varios libros de Porter, pero no profundizamos en su concepto sobre las signals. lo mismo en Igor o en Prajalá. Hemos leído libros de estos autores, pero no hemos profundizado en los conceptos Wixignal. Los weak signal traducidos son débiles señales y son hechos portadores de gérmenes del futuro, yo desarrollé tantos años de experiencia una matriz matemática que me permite analizar las incertidumbres futuras con las que traduzco las weak signal y las débiles señales en oportunidades futuras o en riesgos futuros. Con ellos creo ventajas competitivas y verdaderos objetivos estratégicos. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece lo que vimos poniendo? ¿Qué son las Wix Signal o estos hechos portadores de gérmenes del futuro? Mira, son eventos que preanuncian nuevas alternativas que hoy no existen y que van a comenzar a tomar fuerza. Indican fenómenos en estado naciente que no cuentan todavía con un peso estadístico confiable, pero que permiten a un estratega o a un observador perpicaz descubrir una oportunidad futura o una amenaza futura o riesgo futura. Para eso está esa matriz matemática de análisis de incertidumbre que te he comentado. Y este es el resultado. Mira, en Colombia, esta empresa Indumil, que es la empresa que fabrica armas, municiones y explosivos y que le vende a todos los países de América Latina. En Indumil descubrieron 21 oportunidades futuras y 32 riesgos o amenazas futuras las que fueron con esta matriz de incertidumbres validadas matemáticamente. Ahí estoy en el centro con dos almirantes de la Marina de Colombia. Uno es el almirante Hernando Huiz, gerente general de Indumil y el otro, que con el dedo se le hacia arriba, es el gerente general del hotel Tequendama, también es un almirante. El mensaje que me envía el almirante Hernando Wills dice, la consultoría superó mis expectativas porque la metodología aplicada me permitió visualizar objetivos estratégicos reales basados en análisis científicos matemáticos. Tal vez leíste este libro, se llama Black Swan y el autor es Taleb. En este libro se presenta el caso del cisne negro y Taylor dice que son eventos con baja probabilidad de ocurrencia y con enorme impacto. Ahí está el autor y dice que los cines negros o wildcard son estos eventos de baja probabilidad pero de enorme impacto. Entonces tenemos dos eventos, el weak signal o la débil señal, que están en estado naciente y que una estratega puede percibir a través de esta matriz matemática que de la que he hecho referencia y luego están los will carlos Cisnes negros ¿tienes ejemplos? ¿te acuerdas del caso de las torres gemelas de los Estados Unidos? está publicado en internet que la CIA un año antes tenía información un grupo de personas estaba entrenando en aprender a navegar aviones y que solo querían aprender levantar vuelos y hacia adelante, que no les interesaba aprender a aterrizar. Un año tuvieron esta información en su poder, no hicieron nada. Fui el car presente. ¿Quieres otro ejemplo real a que nos vuele a todos? La COVID-19. Se ha publicado en Internet que los científicos, dos años antes de que se desatara en la, esta tan desagradable y mala eh, pandemia, ya tenían noticia del germen que se estaba comenzando a producir. Los gobiernos no invirtieron recursos. ¿Qué opinas? Weak signal o débil señal, por un lado, y los Weakar o signes negros, por el otro lado. Hay cinco fuentes para encontrar las débiles señales. Una es investigar megatendencia en Google. Una megatendencia es una corriente, un acontecimiento que trasciende la toma de decisiones de consumidores, empresas y gobiernos, que despierta el interés, que cambia el comportamiento a nivel global, por ejemplo, de la inversión, de los hábitos de consumo, del nivel de producción, etc. Y tenemos también las megas que tienen que ver con la actividad de una organización. Luego están las tendencias, que son locales, es una corriente que se decanta hacia un fin o un fin específico y que, generalmente, deja una marca durante un periodo de tiempo como una moda. También hay tendencias que impactan en una actividad de una organización. Y, por último, está el escaneo ambiental. ¿Te acuerdas de la bibliografía que antes nombré? Varios autores han publicado libros sobre escaneo ambiental, sobre tendencias, sobre mega tendencias. Yo bajé todo esto a tierra a través de esta matriz matemática de incertidumbre futura. ¿Qué resultados se logran? Verdaderos resultados estratégicos. Aquí tienes al director de planificación estratégica de la Universidad de Atacama, la UNDA, en Chile. Ahí está el doctor, máster e ingeniero de minas, Jorge Javier Castro. Él dice, analizando Signals, logré identificar 13 amenazas y 14 oportunidades futuras que no conocía y que el FODA de la universidad no había detectado. Fíjate, te lo está diciendo el director de planeación estratégica de la universidad. Él reconoce que su FODA no había detectado 13 amenazas y 14 oportunidades. Nunca lo podría haber detectado el FODA, porque el FODA mira para hoy, mira el presente, no mira el futuro otra es la metodología que estamos presentando de WebSignal para analizar el futuro. En el Poder Judicial en la Argentina, esta máster licenciada, ingeniera en calidad, nos dice, las ocho fuentes de hechos, portadores de gérmenes del futuro para descubrir oportunidades y amenazas futuras, superó mis expectativas. Acá en la Universidad de Lima logré descubrir 15 oportunidades futuras y 23 amenazas futuras que el FUDA no permite descubrir, nos dice el máster ingeniero y licenciado Alejandro Phillips. Más de 700 profesionales ya he certificado en esta metodología. La creación de escenarios futuros es como una pepita de oro que me está ayudando a visualizar el futuro y sobre todo hacia dónde debo apuntar para ser competitivo. Logré detectar 19 amenazas y 8 oportunidades futuras, Nos dice el magíster Jimmy Frank Rolando, que es director de una compañía de crédito. Y nos aclara, amenazas y oportunidades futuras que no aparecen en el Foda. Obvio, nunca podrían aparecer. El Foda es presente, signal, débiles señales, es futuro. Y cambia la historia de una empresa porque permite aprovechar el 50% que las empresas desaprovechan al no tener verdaderos objetivos estratégicos. ¿Qué opinas? ¿Qué estás pensando? Mira, algunos profesionales me escriben y me dicen que el contenido del entrenamiento que yo brindo sobre Wi-Signal y cómo bajarlas a tierra les agrada, pero que no tienen dinero para poder inscribirse. Amiga, amigo, sin inversión no hay transformación. Tú no puedes hacer un máster si no tienes dinero. Tú no puedes seguir una, eh, un curso, un programa, un entrenamiento si no tienes dinero. Deberás perder la oportunidad. Pero algunos profesionales no pierden. Se preocupan, se ocupan y lo solucionan. Muchos lo han solucionado de esta manera. Mira, conversan con la alta dirección de su empresa o organización pública, o con uno de sus clientes si son consultores. Les piden que les anticipen el valor del entrenamiento y a cambio les ofrecen hacer para esa empresa el diagnóstico organizacional completo con método científico, realizar el análisis foda matemático de esa empresa, elaborar el PEN, plan estratégico matemático con Wix Signal y crearles el balance core card con el software en la nube, alerta gerencial. De acuerdo al país donde tú te encuentres, si una empresa quisiera hacer todo esto y busca un consultor, tiene que invertir entre 15 y 25 mil dólares, como mínimo. Entonces le conviene invertir muchísimo menos para financiar a ese profesional. Él se capacita que la empresa saca provecho. Si la empresa donde tú trabajas no confía en ti o no quiere invertir, si nadie quiere anticiparte dinero para tu inscripción en el entrenamiento, amigo, inviertes tú, o oh, esta será una oportunidad perdida para ti. Yo recuerdo en el año 2000, cuando me tenés que capitalizar cuál estaba, organizando eventos de varios por cada. Viajar para encontrarme con el doctor Robert Kaplan no fue fácil para mí. Yo era un consultor que vivía de lo que ganaban dos universidades, alquilaba mi casa, vivía con mi esposa y mis hijos. Era un consultor común como tantos otros. Estaba muy feliz de mi trabajo y estaba muy contento pero no podía crecer. No tuve dinero para viajar. ¿Y qué hice? No le pedí a ninguna empresa. Le pedí a mi familia, a mi suegra me ayudó, recuerdo, un amigo personal me ayudó, un primo me ayudó. Yo me aprendí, logré aprender Balance Poor con el mentor que significa Robert Kaplan, y esto cambió mi vida, recorrí América, recorrí el mundo, estuve en Europa, estuve en Israel, estuve en Dinamarca, llevé a mi esposa y a mis hijos a pasear, les compré una casa a cada uno, producto de mi trabajo, de 20 años de mi esfuerzo, pero si yo no hubiera invertido en mí, Hoy sería un jubilado docente que tal vez todavía tendría mi casa alquilada o tal vez habría podido comprar una casa. Cada uno define su destino, obviamente. Yo he definido el mío y agradezco la decisión que tomé en aquella oportunidad. Sin inversión no hay transformación. Lo que hay es un lo pensaré, lo dejaré para más adelante. En el mes de marzo, organicé un entrenamiento. 44 profesionales se interesaron, solo 10 se inscribieron. Me comuniqué con los 34. ¿Y en qué estado están? Igual que estaban en el mes de marzo. Quietud total. ¿Qué pasó con los 10 profesionales? Ya saben cómo utilizarse, Witt ya saben cómo utilizar la matriz para analizar incertidumbre, ya saben cómo utilizar foda matemáticos, ya están brindando consultorías, ya están mejorando sus empresas. Si el tema te interesa y si quieres invertir en tu futuro, agenda una cita conmigo. Esta dirección, bit.ly, con y, como ves ahí, barra mhbogel, ahí entra, agendas una cita, si quieres entrenarte, por supuesto, y yo te daré toda la información que está faltando. Esta es la dirección, bit.ly barra mhbogel. ¿Qué opinas? El profesional se actualiza y la empresa mejora su estrategia. Si logras que la empresa te pueda apalancar, o, te, o tú mismo puedes invertir. Muchos lo logran, muchos no lo logran, y quedan, y ahí sea, y siguen aplicando metodologías obsoletas. Y siguen llevando a sus clientes a tener el 50% de potencia en lugar de tener un 100%. Amigos, muchas gracias. Y si quieres tener una cita conmigo, agéndala. Ahí está, bit.ly barra mhbogen. No te que perder un encuentro de 15 minutos. Nos conocemos, hablamos personalmente por Zoom. Nos vemos las hasta... caras. Te espero. Será un gusto para mí poder hablar contigo. Chao.